es una propuesta de acompañamiento a docentes para el desarrollo de experiencias educativas que integren la educación digital de manera significativa. Así, desde la voz de sus protagonistas, se busca inspirar a otros docentes a seguir potenciando propuestas con tecnologías digitales en distintos contextos escolares. Acompañamos el proceso de enseñanza y aprendizaje y construimos una documentación pedagógica para compartir con otros docentes. Esta documentación incluye registros audiovisuales y escritos de planificaciones y actividades, recursos didácticos, producciones de los estudiantes, reflexiones e ideas para seguir trabajando. A lo largo de este año, y junto a facilitadores y asesores pedagógicos digitales, los docentes trabajaron en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos, diseño interactivo y 3D, robótica, podcast y código QR para enriquecer sus propuestas de enseñanza. Entre todos potenciamos estas experiencias en las que los estudiantes exploraron nuevos modos de integrar las tecnologías digitales desde una mirada crítica y creativa que dialoga con los contenidos curriculares. CREDEX invita a crear, descubrir y y explorar con tecnologías digitales. Es una propuesta colaborativa de docentes para docentes.